El Puma Rodríguez, destrozó a Maradona tras apoyar a Maduro, es un tipo aborrecible. Diego Maradona participó en Caracas, Venezuela, del acto de cierre de la campaña presidencial de Nicolás Maduro y generó un nuevo escándalo, que también se propagó a través de las redes sociales. ¿Quién reaccionó? Indignado, ante la postura del 10 fue José Luis Rodríguez. Sí, el Puma, quien no se van con la postura política del ex futbolista le mostró las garras. ¡Ay Diosito Santo! cantaba el Puma ya por 1994. Año en camaradona le cortaban las piernas en Estados Unidos, tras quedar afuera del Mundial por dar doping positivo. Y ay Diosito santo, grita ahora también. Es que el músico no anduvo con chiquitas y liquidó por Twitter el astro del fútbol mundial. Luego de que este se mostrara este jueves en Caracas con una bandera venezolana y junto al presidente Maduro. La verdad que Maradona es un tipo aborrecible, sin ningún ideal, lo mueve solamente el dinero. Ahí están Venezuela burlándose de los presos políticos, de los que mueren de hambre, de los que mueren por faltas de medicina. Dios tarda pero no olvida, fue el mensaje lapidario del cantante venezolano. La crisis en dicho país caribeño es un tema de preocupación mundial. No solo sufre la inflación más alta del mundo, sino que el FMI estimó en abril que la hiperinflación alcanzará un 13.000 este año, una de las cifras más altas de la historia moderna, y que el PIB se contraerá en un 15 este año. Más allá de esos datos, el apoyo de Maradona al gobierno del presidente chavista Maduro data de Hace muchos años. El 10 ya se había expresado públicamente a favor en varias oportunidades. De hecho, Maradona llegó a publicar en su cuenta de Facebook. Que esperaba el llamado de Maduro para vestirse de soldado y pelear contra el imperialismo y por una Venezuela libre. Ante esas declaraciones, el Puma también había reaccionado en agosto del año pasado, antes de ser sometido al doble trasplante de pulmón que se hizo en enero. Las palabras de Maradona dan ganas de vomitar. Ir a matar a venezolanos que están en contra del asesino de Maduro, ¿eres igual de asesino? como le había dicho por entonces.